tuyo, en el caso del amigo mío, que lo voy a dar a conocer más adelante, que no tiene a nadie en su apartamento y que está solo ahí. Pues gracias, Ale, por respondernos y tú sabes que puedes llamarnos cuando quieras. Mándame una copia de tus resultados y seguiremos insistiendo en tu caso. Cuídate, hermano. Bueno, miren, ya no hay tiempo para el, el comentario. Voy a pasar todas las llamadas. Tengo, Voy a pasar esta llamadita primero y después voy con el comentario nuestro. Buenas noches ahora y después los lo saluditos ahora lo, lo prometo. Buenas noches hermano, Polanco de Ceroví. En Vista Nueva no ha ido a nadie, me dice Salud Pública. Dígame hermano, ¿cómo está usted? Ramón Polanco, buenas noches. Estamos aquí congojados y apenados con lo que le está pasando a San Francisco. Eh, hoy falleció Jorge Luis Núñez, muchacho de ahí. ¿De dónde era Jorge Luis Núñez? Jorge Y, y, hace, como, hace como cuatro horas pero ya tuvo entonces hay sospechas que se entienden tan rápido yo lo que me pregunto es Ramón Polanco ¿cómo es posible que den una cifra de muertos que dice que aquí en San Francisco de Macorís asciende a 21 y están muriéndose dos y tres personas todos los días y esas estadísticas ¿quién las maneja? ¿no se la dan al ministro? Se están Parece ocultando, no se le están ocultando para que eso siga eh, creciendo de manera silente, entonces no habrá un control y va, entonces el temor que yo he tenido colapsar, San Francisco de macorís Según dicen la gente de la funeraria, Pitágoras, eso, eso es vendiendo cajas. Y las cajas no van abasto. Señor sí, doctor, director, ponga, no ponga, ponga el video, gracias por tu llamada, Ramón Polanco. Quiero decirte otra cosa aquí. Dilo. El problema que ya empezaron, los, los, los, los, los, parece que no tienen madre los parceleros de aquí. Que no, los parceleros quemando, oye, quemando la, ro, la paja de arroz. Ya nosotros no podemos dormir. Yo tengo una niña que es asmática y tenemos problemas. Y más lloviendo que anda una pandemia. ¿Por qué no viene salud pública o medio ambiente a, a, a para que esa gente no siga en esa tarea quemando la paja de arroz? Eso es vi. Sí, de hoy lo están haciendo de noche. Date cuenta de noche, ese humo entra a la casa. Y una oficiándose de madrugada con muchachos con problemas desde respiratorio. Y esta pandemia que anda. Entonces, eh, yo quiero que el medio ambiente venga aquí que esta gente hay que someterlo a la justicia. Eh. Ahí está. Gracias a ti, Ramón Polanco. Buenas noches. Miren, ya yo pasó el tiempo de yo poder hacer el comentario para que fuera publicado en las demás redes de Telenor. Pero yo lo voy a hacer sin importar que se publique ahí o no. Porque es mi deber. Después de esta llamadita. Buenas noches. Miren, buenas noches, dígame usted. Buenas noches, mi señora. Sí, dígame. Mira, esas esa autoridades no están diciendo la verdad. Aquí hay un brote y la gente que se ha muerto y eso da las cifras que ellos les parece. Porque además de uno estar huérfano de autoridades, son un incompetente que no tienen los pantalones de despegue. Gracias por tu llamada. Bueno, miren, yo le voy a ayudar con un primer datito, a ver si lo puedo encontrar. Me llama personal de la escuela Padre Avera Aranda, del Liceo Sur de los Rieles, donde nos dicen que la comida y no le ha llegado absolutamente nada a ellos. Eh, la otra parte que quiero decirle a ustedes es que yo escuché la voz de un amigo a quien le tengo mucha estima y que pone en de juicio todo lo que han dicho me preocupa sobremanera porque escuchar su voz asfixiante pudo haberse previsto si salud pública hubiese tenido los mecanismos de una persona que llama, que busca va a un centro privado y ese centro privado, lo primero que le dice es que si tiene seguro, porque si no tiene seguro van a dejarlo que se muera. Que no tiene la prueba y no tiene en cama, pero que le pase la tarjeta de crédito para irlo atendiendo. ¿Y qué diablo entonces, para qué funciona ese centro? Que prometió aquí que le iban a habilitar para darle las pruebas. Repito, ¿para qué sirve entonces? ¿Para qué está? Si yo le pongo a ustedes la voz sufriente de ese infeliz, no lo voy a poner porque es un compañero de trabajo y no quiero comprometer a nadie con eso. Pero si ese compañero se muere, aunque sea lo último que yo haga, yo lo voy a decir por aquí por culpa de las autoridades, el manejo negligente, la cifra maquillada. Y aunque este comentario no salga, le digo a los comerciantes y a la clase pudiente de este pueblo, y lo insisto por segunda vez, que si ustedes no se sacrifican, porque ahora este país tiene tres presidentes, Danilo Medina que está haciendo un esfuerzo, haciendo lo que puede con lo que tiene, no sabemos si lo está haciendo mal o si lo está haciendo bien. Yo creo que hay cosas que le está haciendo bien y que debiera tener mejores asesores para que le llegue al pueblo lo que él ha prometido, que no le ha llegado a la mayoría. Entonces se lo están cogiendo lo que él está enviando al pueblo, las raciones de comida, los medicamentos, las pruebas. No hay momento tampoco para pedir que se prohíban las importaciones porque un partido de la oposición quiera traer para hacer la prueba los reactivos. Eso es una estupidez que va en perjuicio del pueblo. No es momento para mirar el color político. No es momento para mirar que si es de la oposición, que si es del color del partido que está. No es momento para eso. No es momento para desinformar ni para angustiar. Pero es momento para que el que pueda aportar lo haga y se sacrifique. Porque ahora tenemos uno, un presidente que no ha sido electo, que es Luis Abinader, sentado en su despacho allá en su casa, tranquilo, viendo televisión y comiendo tranquilo con su mujer, que no ha salido a la calle. Tenemos un Leonel Fernández hablando pluma de burro. Sentado en su escritorio, un Gonzalo haciendo campaña que debiera estar prohibido eso, utilizando los recursos del Estado para salir a hacer campaña que voy a visitar tal sitio para hacerse el héroe el protagonista con nuestros recursos, porque no son recursos de su dinero ni de su bolsillo. Y yo no quería decir esto. Y en lo que respecta a San Francisco de Macorís, tenemos que sincerizarnos porque esto va a seguir creciendo. Y no es toda la mañana sentarnos a dar una red de prensa, hablar bonito, para dar cifras maquilladas, eso no es lo que necesita este pueblo. Y yo no quería hablar de eso. Nosotros necesitamos que se sincerice, porque si no se dice que una persona muere del COVID-19, van a seguir los entierros, lamentablemente, la gente velando a sus muertos, pero ahora la sospecha va, porque cuando una persona muere de eso, hay que enterrarla rápido. Y está prosperando solamente el negocio de la funeraria y lo que tienen caja de muertos, que no van abasto. Me llamaron a mí de una casa. Ojalá en esta nota que yo escribí pueda encontrar lo que me enviaron. Ellos son ocho en esa casa. Le estoy haciendo un favor con la nota que me enviaron. Y ellos me dicen que ya su madre murió. Y que son ocho en esa casa y que están preocupados. Y que si no van a buscarla, ya la hija tiene síntomas. Los nueve más van a contagiar a Titi Mundati por ahí. Y eso va a seguir. Y no sigan la nota de prensa que nada más. Está. No sigan la nota de voz de, los, de las redes que lo están poniendo loco. Tengo dos días viendo a la gente abarrotando supermercados y colmados aglutinándose ahí para contagiar más, muchos con mascarilla y otros sin mascarilla y circulando como si de todas las cosas estuviera normal y no está normal, estamos en un estado de emergencia, pueblo, no salgan a las calles, escuchen solo las informaciones oficiales, porque lo que hacemos es que un grupo esté especulando. Yo fui a comprar una vaina de jengibre porque dijeron que el té de jengibre servía para elevar la defensa. Una cosa que yo compraba 60 pesos. ¿Cómo es posible que eso cueste 400 pesos? Y que no haya un mecanismo, no exista un control de precio que vaya a controlar eso. Y para desgracia mía, Ramón Polanco se me ha perdido el dato para que tú me lo envíes. Porque tengo tantas notas aquí que ya ni yo mismo lo encuentro. Creo que lo escribí en lápiz a ver si lo puedo encontrar. De esta, de esta persona que viste el valle nos escribió a nosotros y angustiado. se trataron de comunicar conmigo. Al igual que aquí están cerrados los bancos y debe estar cerrado todo. Y vi la gente de Caribe prelaborando como si nada nuevamente para mantener el mismo problema. Solamente lo cerraron por un par de días. Eh. Dice, Pitágoras, buenas noches, Dios te bendiga. Me escribe Máxima, voy a leer esto en lo que termina el comentario. Y le voy a decir algo a ustedes, clase comerciante, ricos. El síndico haciendo su programita, tranquilo en su casa. Mercedes Osorio, la vice que no he vuelto a ver más. El senador Amica Romero en la capital de turistas. Nadie sabe dónde está, lo llaman y no coge el teléfono. El gobernador, pasándose su gripecita en su casa, como dijo la, la, la, la aspirante a síndica, parece que como perdió, recuérdese que usted es diputada y que usted tiene que estar también en la calle ayudando a este pueblo. Mi querido amigo Juan Compre, que después que dio la información que dio negativo, cuando era positivo, cogiendo fresco en su casa también. Te quiero mucho, pero es así. Olmedo Cava desaparecido Lupe Noño desaparecido y el pueblo de todas las autoridades y no están y le voy a decir algo ustedes están mandando al pueblo a cuarentena que se cierren y yo estoy de acuerdo pero si siguen especulando si se escasean los alimentos si sigue el crecimiento como va de los infectados después no digan que yo llamé a la supervisión ustedes verán a la gente en la calle llámame a los otros números que por el 481 no ya lo encontré y voy a pasar ahora la señora en Vista el Valle en la calle principal en la calle Mércida Rosario gracias Sócrates ya murió la señora Soraya la mamá de Soraya murió ellos son ocho en la casa, en la calle principal de Vista el Valle. Nelsida Rosario en la calle principal de Vista el Valle. Ya murió la mamá. Ellos son ocho en esa casa. La hija ya tiene los síntomas. ¿Qué espera usted salud pública para ir? Debiera existir la unidad móvil del laboratorio con los reactivos y la gente preparada para ir a hacer la prueba y rescatar a esa gente. Porque cada vez que muere uno, para que digan que no muere, cada vez que muere uno... Llámenme y reportenme la muerte de su familiar para que comparemos las cifras a partir de esta noche. Yo voy a hacer eso en este programa. Llámenme, Víctor, llámame por el 344, como me estaba llamando, para, para ponerlo. Llámenme toda la noche, cada vez que se muera un familiar de ustedes. Denme su nombre, su apellido y su dirección para que comparemos los datos que hay con salud pública y lo que ustedes me van a dar a mí. Y ahí nosotros tenemos un fundamento para hablar.